Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a nuevo video en mi canal. Hoy vamos a hacer esto de fútbol, pero mientras tanto vamos a hacer a buscar un amigo muy especial. Aquí no está. Ah, debe ser a a mi primo Espera. Dice, te pero 4 te, jiji. Te voy a matar. Te amato a las 5 y media. Si ¿Sí da pena, son las 4 y 13. ¿Cómo vamos a hacer eso?